Había un ave, Paloma era su nombre, camuflada del pecado del hambre, a saber de que se esconde bajo un tejado. Se ocultaba cuando un redor que por allí pasaba provocó que se enfadara. Su mirada, aunque tuerta, lo interceptó. Desde su escondite le gritó: ¿A dónde vas, forastero? Estás jugando otro tasero más vale que vuelvas a tu agujero. Más por ahí merodeaba un halcón que ha visto al ave en su balcón la capturó y para siempre su temor se desvaneció el Amor Aleja refleja cada uno con su vida La envidia podrida solo abrirá más la herida Y el miedo es una guarida sin salida Cuanto más el temor, menos espabilas